Hola, Redemprenderlandin es un programa de apoyo a la internacionalización para empresas innovadoras interesadas en ampliar mercados, en reconocer posibilidades de inversión internacional o identificar partners científicos y tecnológicos. Para esta ocasión nuestro objetivo es Colombia. Allí haremos una misión comercial en dos ciudades, en Manizales y en Medellín, dos de los centros industriales más importantes del país. Tienes hasta el 26 de enero para inscribirte en nuestro website y participar también de los, de los foros de formación online en estrategias de exportación entre el 14 y el 17 de febrero, totalmente gratuitos. Eh, hay muchos beneficios de participar en Redundia Landing. Uno de ellos y por supuesto la inversión, la inversión cultural, la posibilidad de tener agenda personalizada de negocios y también la interacción con muchos empresarios del resto de Iberoamérica que te acompañarán en esta misión comercial. No me queda más que invitarte a participar. Eh, Red Planet Landing te saca al mundo. Aprovecha esta oportunidad.